Hola, buscadores. He tenido una charla con una alumna que mmm, me estaba pidiendo ayuda porque decía, le están atacando entidades negativas y quería saber cómo protegerse. A ver, uh, yo le he tenido que explicar más o menos, me parece que no lo ha, tenido, no lo ha entendido del todo muy bien, pero bueno, si es necesario se lo repetiré. Básicamente hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, el ser humano es inviolable si no se deja. Dicho de otra manera, los que hayáis oído mi charla, bueno, una de mis charlas donde hablaba de lo que se llama el círculo no se pasa, esotéricamente se sabe que cualquier ser tiene su círculo no se pasa su esfera en donde está su energía recluida, delimitada, para que no se funda con el todo, ¿no? Y que esa energía eh, es inviolable en principio, no, no pasa ahí, no puede pasar energía, especialmente eh, de, del tipo espiritual o del tipo no físico, ¿vale? Este tipo de, de energía solo... Puede, la negativa, vale, solo puede atravesar el círculo, no se pasa si es identificada como del mismo tipo de energía de él mismo dicho de una, de otra manera si yo soy violento por dentro tengo violencia aunque no la manifieste, cuidado ¿eh? pero dentro de mí tengo rabia, violencia ira, etcétera es muy fácil que ese tipo de energía, alguna entidad, o digo, sin poner entidad, simplemente que la energía de la ira de otras personas me haga daño. ¿Por qué? Porque resuena conmigo. O yo resueno con ella, o digo como quieras. Si yo tengo paz interior, la violencia no me provocará. La violencia, estoy hablando energética, ¿eh? Si me dan una torta la voy a sentir igual. Ahí sí que el círculo no se pasa... Eh, solo donde llega tu mano para poder parar la bofetada como quien dice pero energéticamente no te pueden hacer daño si tú no tienes eso dentro así que ya sé que se puede decir vale yo no soy santo todavía y no estoy perfecto y me va a hacer daño vale pues aprende a mejorar eso eso es lo que tenemos que hacer cuando nos estamos protegiendo con cualquier técnica, ¿vale? A veces no hay más remedio que conseguir. No estoy diciendo que nunca lo tengamos que hacer, ¿vale? Pero cuando me dirijo a una persona en el camino común, le enseño y le explico alguna de las técnicas energéticas que sirven para protegerse. Pero cuando estoy hablando a personas que se supone que ya están en el camino espiritual, no puedo hacer eso. Tengo que decirles, oye, el problema lo tienes tú y tienes que arreglarte tú ese defecto que atrae ese problema. Puede que suene un poco duro, pero es real. Hay que hacerlo. No hay excusa. No se trata de decir, oh, yo me tengo que proteger porque hay personas malas. No, no. A tu vida no vendrán personas malas si tú no tienes algo de maldad que los atrae. Y... Otra cosa, que la gente no cae en ello muchas veces, y es, volvemos a una frase que os he dicho, creo que ya cientos de veces, pero que es básica para entender el mundo sutil, y es, la energía sigue al pensamiento. Hace muchos vídeos lo, la, la comenté para otra, otra historia, ¿no? La energía sigue al pensamiento. Desde el momento en que tú piensas que te están atacando, que algo de malo te están haciendo, estás provocando eso mismo. Tu energía, la tuya, se pone en marcha para darte la razón. ¿Quieres eso? Eso vas a tener. Otra cosa, si tú te estás protegiendo, ¿por qué es que te proteges? Estás pensando en que te pueden hacer daño o que te lo están haciendo, da igual eso. Por lo tanto, estás enviando energía a que te están haciendo daño. Estás atrayendo eso. Cuanto más te proteges, o lo intentas, más estás atrayendo eso. ¿Verdad? Que es un punto de vista que, en el que no habíais pensado. Muy probablemente. Yo tampoco había caído en eso cuando me encontré hace ya 30 años con algunas historias truculentas de estas y había algo que me chirriaba, a mí me enseñaban cómo protegerme, me decían, no, cuidado porque esta persona es así y esto hace esto otro y hay entidades negativas en el mundo astral y, bueno, montones de cosas eh, aprendí en ese momento, ¿no? Pero todas acababan haciendo lo mismo, no te librabas de esos problemas. Con un poco de suerte hacías una técnica de protección y quedabas tranquilo un ratito para decir algo, pero luego volvía. La misma historia o, u, u otra, pero volvía. ¿Por qué? Porque constantemente estábamos protegiéndonos, estábamos pensando y poniendo energía en lo negativo, en que nos van a atacar, en que nos pueden hacer daño, en que tengo que protegerme. Si tú pones la energía en yo soy Dios en mí, a través de mí, por poner un ejemplo, Puedes cambiarle las palabras. Si no te gusta la palabra Dios, pon lo que quieras. Yo soy el alma. Yo soy la luz. Yo soy lo que tú quieras. ¿vale? Y no lo digo solo en el sentido de un decreto del yo soy, no sé qué, de, de, de, de, de decreto de Saint Germain. ¿no? no, no, no me refería ahora a eso. Simplemente pon la energía en algo que sabes que es cierto, aunque todavía no, no te lo crees del todo, lógicamente. ¿vale? Pero aún así, pon la energía en esto. Y nada puede hacerte daño. <risas> Estaba pensando en una frase que oí una vez, bueno, leí una vez en la Biblia y que luego la he oído varias veces en predicadores, ¿no? Algo así como que Dios es mi pastor, nada me falta o algo así. Y hay variaciones de estas frases que vienen a decir exactamente esto, pero más religiosamente. Pero sin meterte en ninguna religión, ¿vale? Pues puedes creer realmente eso. Y para terminar, tu mente, tu inconsciente en realidad es, pero bueno, vamos a hablar la mente consciente e inconsciente, es la que domina tu energía, tu aura. Supongo que recordarás que el aura es la energía que tú irradías o que yo irradío, ¿no? Mi aura es eso. Y esa aura es la que forma ese círculo, no se pasa con el que he empezado hablando. Ese círculo de energía que sale hacia afuera evita que pueda entrar otra que sea contraria a lo que ella es. Por lo tanto, esta es la que te protegerá. No necesitas complicaciones, visualizaciones raras, uh, que, que, que no digo que no sirvan, eh. cuidado, no digo que no sirvan, claro que sirven, porque lo que haces es, es estar convenciendo a tu inconsciente de que haga un efecto, pero eso no deja de ser luchar contra por lo tanto, poner energía en lo negativo y, por lo tanto, volver otra vez a lo mismo. La manera en que nadie te puede hacer daño ¿sí? es que tú no puedas hacer daño a nadie. Trabaja tu paz, trabaja tu amor, trabaja tu equilibrio, tu serenidad. Cuanto más avances en ese sentido, menos probable es que pueda haber algo negativo que te haga daño. Y si hay un karma a pasar, da igual que te protejas o no, porque te va a pasar. El karma es algo que tenemos que pasar para aprender una lección. Y de hecho, de todas esas historias que acabo de comentar de que yo había pasado de joven y que teóricamente me hicieron daño, me fueron muy bien, ¿eh? porque aprendí muchísimo, aprendí. Y la primera cosa más importante que aprendí es esto, el alma es pura luz y no deja que te haga daño nada si tú funcionas correctamente. No sé si es lo que esperabas oír en, en un vídeo sobre técnicas de protección, pero creo que yo me caracterizo por intentar romper los moldes y no seguir lo que hace todo el mundo en los vídeos, libros o cursos. Espero que te haya gustado. Y si tienes dudas, coméntalo. Para eso están los comentarios del vídeo.